Les doy la bienvenida a la presente cápsula. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy vamos a estar trabajando con un taller de geometría que lleva por nombre el uso horario como un modelo matemático. El objetivo de aprendizaje de esta actividad es abordar el concepto de longitud de arco a través de la exploración de este modelo denominado uso horario. Como observación, si es que ustedes el título, la palabra uso con H les parece extraña o rara o piensan que... Es un error de ortografía. No es así, puesto que no viene del verbo usar, sino que viene de esta palabra, uso con H. El cual es un instrumento que se usa para hilar, y tiene una forma cilíndrica y alargada, y estrecha en los extremos, que la pueden ver acá en pantalla. Más adelante podrán observar que, ¿por qué lleva este nombre, uso? Resulta que las zonas que se forman al dividir una esfera son muy parecidas a este instrumento. Son cilíndricas, alargadas y estrechas en los extremos. Pero, ¿de qué consta este modelo? ¿Cómo surgió el modelo del uso horario? Bueno, en 1884 hubo una conferencia entre 25 países. Y ellos querían tener una hora coherente entre ellos. ¿Y cómo dividieron o cómo asignaron una hora para cada país? Porque, claro, no todos pueden tener la misma hora. Bueno, para Poder tener una hora coherente entre sí, lo que hicieron fue dividir la Tierra. Considerando que la Tierra es una esfera, lo que, se hizo, lo que se hizo, disculpen, puesto que el día tiene 24 horas, se dividió en 24 zonas distintas. Y a cada zona se le denominó uso horario. También sinónimo puede ser zona horaria, que puede que ese concepto lo conozcan más. Acá ven cómo es en realidad el mapa del mundo dividido en 24 zonas. Acá cada zona tiene un color distinto. Y, por ejemplo, Chile tiene la zona asignada GMT-5. Pero claro, ¿qué es GMT? ¿Qué significa esto? Para saber qué es GMT, primero hay que decir que cada zona o uso horario está dividida por un concepto llamado meridiano. ¿Qué es un meridiano? Bueno, un meridiano es un arco de la esfera. Acá pueden ver la esfera a la derecha, un arco de la esfera que va desde el polo norte hacia el polo sur. Acá en azulito vemos un meridiano, un segundo meridiano, un tercer meridiano, y si notan acá al medio hay un meridiano destacado, el cual se denomina meridiano de Greenwich. ¿Por qué este meridiano es importante? ¿Por qué es más importante que los demás? Bueno, porque el meridiano de Greenwich va en relación a la primera zona horaria, o la primera zona que se encuentra en el Real Observatorio de Greenwich, de ahí el nombre, el cual se encuentra en Inglaterra. Esto fue asignado en la conferencia de 1884 que yo les contaba, porque el Real Observatorio de Greenwich era uno de los más importantes de ese tiempo. Y bueno, de acá surge el estándar de tiempo GMT, que eran las siglas de las que yo le hablaba en donde yo les indicaba que Chile tenía GMT-4, ese estándar actualmente. GMT significa además tiempo medio de Greenwich, y como bien dice acá abajito, es el estándar que se ocupa actualmente. Si ustedes van a su celular, a la configuración, y quieren cambiar la hora, por ejemplo, van a encontrar GMT-0, GMT-1, GMT-2, y así. Pero bueno, si ahora vemos este modelo circunferencial, y tenemos que acá las 24 zonas, la circunferencia está dividida en 24 zonas. Tenemos GMT0, GMT más 1, GMT más 2 hasta GMT más 12. Y por otro lado, si bajamos, tenemos GMT menos 1, menos 2 hasta llegar a GMT menos 11. Bueno, además tenemos acá señalizado el meridiano de Greenwich. GMT0 correspondería a la primera zona. Y si ustedes vieron la noticia que estaba al inicio del taller, tienen acá la región de Magallanes y la Antártica chilena como GMT-3, Chile continental como GMT-4, que yo les contaba, y la Isla de Pascua como GMT-6. De ahí que Chile tiene tres zonas distintas. Pero claro, acá ven tres zonas distintas, tres zonas distintas. Esto corresponde al horario de invierno. Pero antes de ir con el, horario, con el horario de verano, que es el que se utiliza actualmente, puesto que hace unos días se cambió la hora, debo decir que el merino de Greenwich, al ser la primera zona, divide al planeta en dos hemisferios. El hemisferio occidental, que se encuentra en países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina. Y luego está el hemisferio oriental, que se encuentra en países como Japón, Rusia, Corea. Medio Oriente también. Y como bueno, yo les indicaba acá que íbamos de GMT0 a GMT más 12, tenemos que, si subimos, uh, por decir de alguna manera, en la, en la circunferencia, correspondería viajar al este, por lo que la hora aumenta. Y si bajamos en la circunferencia, si el ángulo este se abre hacia abajo, se estaría viajando hacia el oeste, por lo que la hora disminuiría. Pasaríamos de GMT menos 1 a GMR-2 y así. Y ahora vamos con el horario de verano. ¿Qué es lo que pasa con el horario de verano? ¿Cuál es la diferencia del horario anterior? Bueno, la única y principal diferencia es que Chile continental, que es la hora que tenemos nosotros, ya no se encuentra en GMR-4, sino que es la misma que la de la región de Magallanes y la Antártica chilena, ubicada en GMR-3. Entonces, en el horario de verano, Chile tendría dos horas distintas en el país. Pero claro, acá a la derecha ya vemos un concepto de geometría, el ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? El ángulo central es un ángulo que tiene la condición de que el vértice de este ángulo, es decir, este puntito de acá, corresponde al centro de la circunferencia. Entonces, un ángulo central siempre va a estar inscrito en una circunferencia y, como les digo, su centro va a ser el mismo que el vértice. Además tenemos que en un ángulo central hay presente un arco de la circunferencia. Como pueden ver acá tenemos el arco AD señalizado con una flecha. Y si pueden acá observar que mientras más grande, mientras más grande disculpen, sea el ángulo central, mayor va a ser el arco. Y por otro lado, si el, arco, el ángulo central es más pequeño... El arco va a ser menor, porque estaríamos tomando una parte más pequeña del perímetro de la circunferencia. Este ángulo central que está acá, está presente también en este modelo, en el modelo del usuario, puesto que cada zona estaría representada por un ángulo central distinto. Y puesto que hay 24 zonas, tendríamos 24 ángulos centrales iguales. Puesto que la división, acá para hacer un poco más simple la tarea, la tarea de matemática... Lo que se hace es asumir que la esfera es perfecta, en este caso una circunferencia, la circunferencia es perfecta, es simétrica, y cada zona es igual entre sí. ¿Y con esto qué deben observar? Bueno, puesto que como les digo hay 24 zonas, y sabemos que la circunferencia consta de 360 grados, el ángulo completo, entonces el ángulo central de cada zona va a ser 15 grados, puesto que... Estamos tomando el ángulo completo y dividiéndolo en 24 partes iguales, lo cual nos indica la apertura de cada zona, 15 grados. ¿Qué significa esto? Más gráficamente, un poco más claro. Acá la apertura de este ángulo, por ejemplo, es de 15 grados. La del ángulo de arriba, también 15 grados. Y así, si vamos sumando, tendríamos, por ejemplo, considerando dos zonas, dos zonas tendríamos que hay 30 grados. Si consideramos tres zonas, tendríamos 45. Y así. Si consideráramos, si consideramos, por ejemplo, 12, tendríamos 180 grados. Y así, hasta llegar a los 360 que conforman la circunferencia completa. Y las 24 zonas. Y bueno, yo les hablé también del perímetro. El arco es un segmento del perímetro. Acá vemos un poco más limpio. Acá este modelo lo vamos a ver a continuación, pero es muy similar a lo que ya les mostré. Tenemos acá en rojo el perímetro, en verde un concepto llamado arco, que como les digo es, el, es un segmento del perímetro, y el ángulo central. Bueno, puesto que la circunferencia está formada por 24 zonas y un arco está relacionado al ángulo central, entonces, por ejemplo, si nosotros tomáramos el perímetro y lo dividiéramos también en 24, nos daría el arco de una zona. Y siguiendo esta misma lógica, podríamos definir la longitud de un arco cualquiera. Pero primero, tenemos que la longitud de un arco de una zona es el perímetro dividido en 24. Si nosotros uh, hacemos un poco la inversa de lo que hicimos al obtener la apertura de este ángulo, tenemos que 24 puede ser igual a 360 grados sobre 15. y 15, como sabemos, es la apertura de una zona, de solo una. Pero si quisiéramos, por ejemplo, tomar en consideración dos zonas para considerar un arco un poco más grande, o tres, o cuatro, para así tener un arco mucho más grande. Bueno, para ponernos en este caso, en un caso cualquiera, no un caso particular como este, lo que nosotros hacemos es el 15 grados, que es la apertura de una zona, lo escribimos como alfa. Entonces tendríamos que la longitud del de arco AB es igual al perímetro sobre 360 grados sobre un ángulo cualquiera representado por esta letra alfa que se ve acá. Haciendo el trabajo algebraico, puesto que tenemos el perímetro dividido en esta fracción, sabemos que se puede invertir, por así decirlo. Lo cual nos quedaría que la longitud del arco AB es el perímetro por el ángulo alfa cualquiera sobre los 360 grados y ustedes deben conocer que el perímetro de una circunferencia es 2 por pi por r por lo tanto la fórmula final para calcular una longitud de arco será 2 pi por r por alfa sobre 360 grados y ahora hay un modelo acá esférico un modelo 3d realizado en geogebra que yo les voy a mostrar a continuación. Pero, antes de ello, quiero que noten acá abajo que se dice que M es el número de meridianos. Y alfa, como yo les venía diciendo por la fórmula, es el ángulo central de cada zona. A ver, acá está el modelo. Y claro, acá no. A ver. Ahora sí. Claro, acá ustedes no ven 24 zonas. Y no ven esto... A, a ojo pueden notar que quizá la apertura no es de 15 grados bueno, tienen que notar que acá a la izquierda hay unos deslizadores el M, como les decía, indica la cantidad de meridianos y el alfa, el ángulo central si recordarán, el M la cantidad de meridianos va en relación a la cantidad de zonas y en este modelo la cantidad de zonas es 24 entonces si ponemos M igual a 24 aún no ha cambiado nada, pero si ponemos el alfa como el modelo tradicional, por así decirlo, indica que es 15 grados, ya vemos que empieza a mover un poco de acá la cosa. Entonces, poniendo esto en 15, acá tenemos la tierra con 24 zonas, que es lo que se ocupa actualmente. Además, para las preguntas que les voy a presentar a continuación, notarán que acá hay un puntito rojo que indica una ciudad de Chile y... También hay un puntito azul que indica una ciudad de Rusia. Ahora sí, vamos con el PPT nuevamente. Tenemos acá las preguntas que ustedes deben responder. La primera pregunta es, ¿cuántas zonas horarias atraviesa una persona que viaja hacia el este en avión desde Chile a Rusia? Es decir, ¿cuántos meridianos yo atravieso viajando desde el puntito rojo al puntito azul? Puesto que el primero está situado en Chile y el segundo en Rusia. Luego, si el viaje comienza un lunes a las 5 de la tarde y dura 31 horas, ¿qué día y a qué hora llegaría? Acá deben considerar la pregunta anterior, puesto que hay que hacer un pequeño ajuste horario dependiendo de las zonas horarias que yo atravieso. Deben recordar que si uno viaja hacia el este, la hora aumenta, y si uno viaja hacia el oeste, la hora disminuye. Luego, la tercera pregunta es, ¿cuántas zonas atravesaría si yo realice este viaje de Chile a Rusia, pero en vez de hacia el este, lo hago hacia el oeste. Y la última pregunta es, suponiendo que la Tierra poseyera 40 zonas horarias, ¿cuál sería el ángulo central de cada zona? ¿Y cuántas zonas atravesaría si yo hago este viaje de Chile a Rusia, pero hacia el este? Para esta última pregunta que ven acá, de las 40 zonas horarias, ustedes deben modificar los deslizadores del meridiano y el deslizador del alfa ángulo central. Como pista, si es que pueden estar un poco perdidos, el ángulo central va a ser menor, puesto que hay muchas más zonas. Y debe hacer un trabajo similar al que ya se realizó hace unos minutos. Luego de responder estas preguntas, acá hay una pregunta más. Si yo quiero hacer este viaje de Chile a Rusia, ¿cuál es la medida del arco del viaje? En este caso sería hacia el este. Ustedes... La pregunta número uno de la diapositiva anterior deben haber calculado cuántas zonas yo atravieso, y con esto tienen acá la fórmula acá arriba que es, les repito, la longitud del arco está dada por el perímetro de la circunferencia por alfa por 360 grados. El alfa va a ir en función de cuántas zonas yo atravieso. Por ejemplo, si yo atravesara una zona, el alfa sería 15 grados, si yo atravesara dos zonas, sería. 30 grados, 3 son los 45 grados, y así. Y también como dato, el perímetro de la circunferencia es 2 por pi, la constante, y multiplicado por el radio. Y el radio que yo se los doy, está indicado que es 6.378 kilómetros. Y de esta misma manera, ya lo último que deben realizar es este mismo viaje, pero hacia el oeste. La fórmula es la misma, el radio es el mismo, Uh, el perímetro, puede que sea el mismo también, lo que va a cambiar va a ser el ángulo central porque puede que yo atraviese más zonas o menos, esto va a afectar la apertura de mi ángulo de viaje y ya con eso nos veremos en la segunda parte, espero que respondan las preguntas, de igual manera si es que no pueden responder alguna va a haber un segundo video con la resolución de cada de estas preguntas y una pequeña reflexión y explicación de qué es lo que está sucediendo así que hasta luego.